Trump's appearance at the U.N. Security Council came as critics of the U.S. administration took to the floor of the General Assembly Wednesday. In a fiery address, Bolivian President Evo Morales said the U.S. was uninterested in supporting democracies. Pointing to its long history of financing coups and supporting dictators, Morales cited the case of Iran. En 1953, Estados Unidos financió, organizó y ejecutó un golpe de Estado en contra de un gobierno democráticamente electo que en ejercicio de su soberanía nacionalizó su petróleo de manos de una empresa anglo-estadounidense. Después, por varias décadas, apoyaron un gobierno autoritario que permitía que las ganancias del petróleo beneficien a empresas transnacionales. Esa situación se vivió hasta la Revolución de 1979. Ahora que Irán ha retomado el control de sus recursos, es nuevamente víctima de asedio estadounidense.